Adro, México. Crazy, crazy, please. Bota lo negro, negro lo que quiero, no lo percibo. Estamos subiendo de a pocos, pasando de todo con pocos amigos, con un solo objeto. Hacer más dinero, haciendo lo mío Buscar mi pasión, encontrar mi sentido Encontrar mi sonido, para sentirme vivo Pensar en mi vida, tirado en el piso Buscar un porqué a todo lo cometido No encuentro respuesta, tampoco sentido y bien o mal y si me encuentro sombrío La vida es tan fría, tú eres mi abrigo Como el que no te di cuando tenías frío Estás en mi mente, no te he perdido De lejos te admiro y en sueños sonríos Pero soy más frío, que un dono frío Por eso no busco, tampoco consigo Por eso de la lacra solo me río Mirada de frente nunca va pa'l piso las tengo guardadas, me faltan testigos Cuando los encuentres sabré quién lo piso Lo mando a secar, igual que a un higo No es con los tuyos, menos con los míos Pero Si bro, tienes que hablar, no te hagas más líos Dímelo en la cara, no seas un crío conoces mi jato, mi vez y te fío Mandar a tu hermano, parece su hijo Lanzar esa piedra, ya en nadie confío Te agarro solito y nadie te pío Te dejo durmiendo al costado del río Te llega la brisa, despierta perdido, perdido. Agarras Adiós. un taxi, te lleva al desvío Bolsa en tu cabeza, en mi mano un cuchillo Mi abuela es sagrada, por ella se no te veo en la calle, ¿qué haces si no? Es esconderte y llamar a tu tío Yo agarro solano, no tengo padrinos Padres ni menos, de niño al vacío La ayuda de nadie, a nadie le pido Yo hago fío, mi futuro, fío, siempre fío, me lo digo Enfocado en las fichas y en ser expresivo 2021 ya te he perdido No me arrepiento de todo lo cometido Nobles rumores, de esos no me fío y Lo que yo no veo, lo ven mis amigos Y son solo tres reales conmigo Pero hay como cien que son conocidos Busco lealtad, también efectivo Lo malo te da, lo bueno es relativo Estamos en altas, está en el sonido Químicos que ayuden a encontrarme conmigo. conmigo Estando tan alto y no invertido Sintiéndome Dios con solo un tiro Negro aprendí a no darse a giro Lo que tú tienes yo lo he vendido Todo es efímero